Buenas tardes. Hola, hola. ¿Aló, aló? Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de cierre de mediación e investigación 2018-2021. ¡Aplauso! Una alegría sentirse aquí en familia, entre caras conocidas. Y hoy sin duda es un día muy emocionante, así que perdonar que estemos un poco nerviosas. Y os vamos a contar un poco en qué va a consistir este acto. Bueno, buenas tardes. Pues eh, vamos a, como sabéis, eh, tenemos aquí a nuestras seis compañeras y compañeros del equipo de, de mediación e investigación. Y lo que vamos a hacer en este, en este ratito es, en primer lugar, eh, cada una de las personas del equipo de mediación eh, va a subir aquí y va a hacer una muy, muy breve presentación de los proyectos de investigación que han estado desarrollando durante estos tres últimos años. Pues entenderéis que en cinco minutos lo que van a poder contar pues, son nada más que unas pinceladas para que nos hagamos una, una idea, eh, en los casos en los que no las conozcamos ya las investigaciones que han desarrollado, pues, lo, que, lo que han estado haciendo. Eh, hay un montón de documentación en la página web. Además, están haciendo actividades específicas de cada uno de los proyectos en estas semanas. Así que para, para emplear información, pues tenéis todo, todo eso disponible. Y, y luego, además... Sí. Sí. Sí, sí, de Javi. No, no, que luego hablaremos también un poquito de, de la mediación, de lo que supone la mediación en Media Lab. Y aprovecharemos, como hay gente aquí que es, son usuarias, usuarias, eh, activos para bueno abrir un poco el debate, el diálogo y que toda la gente que estamos aquí podamos intervenir o hacer preguntas o charlar, ¿no? debatir. Eso es. Eh, además de contarnos sobre los proyectos, pues, eh, también les hemos pedido a, a los mediadores mediadoras que nos intenten compartir un poco también cuál ha sido su experiencia ¿no? desde el punto de vista de la mediación, de ese contacto directo con los grupos de trabajo, con usuarios y usuarias, con, con los proyectos, eh, pues que nos cuenten un poco ese, ese recorrido y, y esa experiencia. ¿no? Eh, de todas maneras, después... Nos vamos a quedar charlando, o sea, después de estas breves presentaciones vamos a tener un rato de, de diálogo y también la idea es que cuando terminemos nos quedemos aquí en este espacio eh, tomando algo y charlando y haciendo todas las preguntas que queramos hacer sobre, sobre los proyectos que nos han contado. ¿no? Y por supuesto esto principalmente es un acto de agradecimiento, de despedida y de celebración ¿vale? para celebrar con, con este super equipo todo este, todo este tiempo junto. Entonces, bueno, eh, antes de pasar a las presentaciones, que es lo principal, sí que queríamos eh, dar un, un poquito de, de contexto ¿no? sobre, sobre la, esta idea de la mediación, de la mediación cultural y del proyecto de, de mediación e investigación en, en Media Lab. Eh, tiene, viene de bastante lejos. ¿no? En el año 2005 ya se inició un proyecto de mediación e investigación en MediAlab Madrid, que entonces estaba en el Centro Cultural Conde Duque, eh, y bueno, durante todos estos años hemos, hemos entendido que la mediación era algo intrínseco a, al, al, al programa y al centro, sobre todo en esa idea de, de reconocerse o de, de definirse a sí mismo como laboratorio ciudadano. ¿no? Si sí, la idea es que en un laboratorio ciudadano los procesos de creación colectiva, la apertura, la diversidad de personas que participan, que además lo hacen. De, de diferentes maneras, son los rasgos que lo caracterizan, ¿no?, un laboratorio ciudadano. La mediación sería lo que consigue hacer que esos rasgos sean una realidad, ¿no?, que se conviertan en, en algo real y no solo en algo que se dice, ¿no?, en, en la práctica del día a día. Eh, la mediación son prácticas de acogida, de hospitalidad, de cuidado de las personas, de los espacios, de las comunidades, de los proyectos y de generación de vínculos, ¿no?, entre todos esos proyectos y, y personas. ¿Hablamos un poco del modelo? Sí. La... El modelo de mediación e investigación empezó en, en, se inició en Medialas Prado en el 2012 y desde el 2014 se selecciona a través de una convocatoria abierta. En este caso se, se presentaron casi más de casi 100 personas de las cuales eligieron eh, estas seis personas. Luego explicaremos porque luego hubo un cambio en el camino pero eso lo contamos luego. Y eh, la verdad, una cosa muy importante es Elegir distintos perfiles que conectaran con líneas que estaba desarrollando Medialab en ese momento. Y bueno, esta idea de la mediación-investigación, ¿no? esta idea de, no exenta de, de dificultades, ¿no? de combinar esos dos perfiles, por un lado un perfil de investigación y por, un, por otro lado ese perfil de, de mediación, de acogida, de contacto directo con las actividades eh, diarias del centro pues tiene esa, esa particularidad, ¿no? O sea, cada una de las personas que forman parte del equipo de mediación han estado desarrollando su propio proyecto de investigación, ¿no? eh, Pero es una investigación un poco particular, ¿no? Es una investigación que se desarrolla en abierto y que se ve afectada, ¿no? por, por todo ese contacto con, con la actividad de, de los grupos de trabajo, de los usuarios del centro, etc. Entonces, las investigaciones se, se relacionan con Medialab Lab de do, en un sentido de ida y vuelta. ¿no? Por un lado, esas investigaciones aportan al centro eh, unas temáticas específicas, unos ámbitos de interés eh, quizá nuevos para el centro y también traen unos saberes prácticos de las personas que desarrollan esa, esa labor y también unos vínculos con unas determinadas comunidades. ¿no? Con lo cual, con la venida de cada persona del equipo de mediación se enriquece el proyecto, se enriquece el centro con todas esas eh, aportaciones y vínculos. Pero, por otro lado, lo que ocurre en el centro, o sea, las comunidades, las actividades, los proyectos, las personas que circulan, también alimentan esas investigaciones y las llevan por nuevos cauces y abren nuevas relaciones que quizá no estaban eh, previstas al inicio. ¿no? Por lo tanto, es una relación de ida y vuelta entre esas investigaciones, entre esas personas del equipo de mediación y, y el, el programa de Medialad. Eh, bueno, yo creo que con eso, no sé si quieres añadir algo, Javi, a un poco ese contexto que queríamos dar, de, un poco de, del modelo ¿no? y de por qué consideramos que es, que es importante. Yo creo que ya podemos... Y en este marco de trabajo es donde se enmarcan las seis investigaciones que vamos a presentar esta tarde. Vamos a ir nombrando a cada una de las mediadoras, que va a subir aquí, ¿vale? y va a contar en cinco minutos su investigación. Vamos a empezar con Silvia. Sí, un momento, un momentito, un momentito, por favor. Silvia, que todos lo conocéis, todos y todas la conocéis. Eh, es una leonesa que si os contara todo lo que ha hecho en la vida ya, oh, no, os quedaríais alucinados, alucinados con lo joven que es. Ella combina su conocimiento y su rigurosidad por su formación científica con su instinto de su lado más creativo. Eso una hace una bomba explosiva. Llegó a Media Lab queriendo hacer satélites y nos llevó a todos en un viaje en cohete por el aire que respiramos. Silvia, satélites, do it yourself. Pues, bueno, Voy a intentar resumir en, en cinco minutos una investigación de tres años. Entonces, bueno, se van a quedar muchas cosas atrás, ¿vale? pero he puesto bastantes imágenes para que lo veamos todo un poquito rápido y más o menos pues, eh, contaros lo que he estado haciendo. Eh, no tengo reloj, entonces cuando llegue a los cinco minutos si alguien puede levantar un banderín os lo agradecería. Genial. Vale, pues eh, como ha dicho Javi, mi proyecto cuando lo presenté era parte del Laboratorio de Ciencia Ciudadana, que es como han contado un poco las líneas temáticas. ¿no? Como bien dice Javi, yo venía un poco de la industria aeroespacial y, y el proyecto que presenté aquí se llamaba do with Yourself, porque en la Agencia Espacial Europea, donde yo había trabajado previamente, eh, había un proyecto de hacer pequeños satélites eh, educativos, ¿no? para que los adolescentes se, bueno, se familiarizasen con con la tecnología espacial. Entonces, me pareció algo interesante a desarrollar aquí y como que Media Lab tenía mucho que aportar ¿no? para desarrollar un proyecto así. Eh, como veis aquí se llama Respiramos con Madrid, pero os voy a contar lo que pasó durante estos tres años y el recorrido que ha tenido el proyecto. Empezamos eh, con, con institutos de educación secundaria y hoy de hecho quiero darle las gracias a Felipe que siempre muy condicional, incondicional con el proyecto ha venido una vez más. Que es uno de los profesores con los que trabajé en este proyecto que trajo a sus alumnos de bachillerato a desarrollarlo aquí. Y bueno, pues creamos una comunidad un poco de la nada, tanto Felipe como yo, como que nos aventuramos mucho, ¿no? Yo le propuse el proyecto en un seminario de, de ciencia ciudadana y a él le pareció súper interesante y entonces mano a mano nos pusimos a diseñar el proyecto. Eh, intentamos generar una comunidad que fuese horizontal en la que se rompiesen un poco eh, los marcos de la educación formal, ¿no? En la que los chavales aprendiesen de nosotros y nosotras, pero también... Eh, que se generase una, bueno, una comunidad de aprendizaje bidireccional. Como veis en las fotos, pues hay gente de todas las edades y esa era también un poco la idea, que aparte de los alumnos y alumnas del instituto eh, viniesen aquí a trabajar en Media Lab y en sus aulas, en las clases de tecnología, pues que también estuviera abierto a que cualquier persona pudiese venir. ¿no? Entonces formamos un grupo de trabajo y mmm, cualquier persona interesada podía participar y aportar al proyecto. Eh, bueno, eh, la foto que veis abajo también fue durante el verano, pues hacíamos lanzamientos de cohetes, eh, cohetes de agua, ¿no? Para explicar un poco los funcionamientos físicos de los satélites, porque la idea era eh, fabricar un minisatélite que midiese la contaminación atmosférica de la ciudad de Madrid y eh, lo pudiésemos lanzar para tomar medidas verticales, ¿no? Entonces, bueno, una vez que empezamos el proyecto nos dimos cuenta de que Quizás era un poco ambicioso porque los chavales y chavalas con las que estábamos trabajando pues no habían usado Arduino o, o lo habían usado muy poco, ¿no? tecnologías de código abierto. Entonces eh, empezamos desarrollando un sistema que medía la contaminación a ras de suelo. Eh, bueno, eh, los chavales se, apoder se, bueno, como que se apoderaron del proyecto, lo hicieron suyo, lo presentaron a varias ferias de la ciencia y mmm, ganaron un premio, de hecho, de, de la Feria de la Ciencia y, bueno, como que lo vivimos, mmm, como que era un proyecto muy suyo, ¿no? Eh, una vez que terminó el curso y el verano llegó, algunos de ellos siguieron y vinieron a, a desarrollarlo aquí. Eh, una vez que esto finalizó y desarrollamos más o menos el proyecto... Llegamos a un prototipo en el que yo trabajé un poco más a nivel interno durante los meses de verano y también durante la pandemia pues lo mejoré bastante que tuve como mucho tiempo para, para darle unos retoques y, y bueno al final el proyecto de satélites do it yourself eh, la parte espacial que era la parte que yo había introducido por, mi, por un poco por mi bagaje ¿no? y por dónde venía me di cuenta de que en realidad eh, había muchísima eh, como mucha sed de saber qué aire estábamos respirando más que lanzar nada a ninguna parte ¿no? fuera de, de la atmósfera. Como que a todo el mundo le interesaba mucho más saber cuál era la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Yo pensaba que eso estaba resuelto y nos dimos cuenta de que no tanto, ¿no? que el, el Ayuntamiento de Madrid tiene sus medidores pero no, no llegan a, a la ciudadanía del día a día. Entonces el proyecto se transformó en Respiramos con Madrid porque... Bueno, pues por darle un poco de peso a la parte de, de estudiar la atmósfera y se, centra, se ha centrado sobre todo desde ese punto en medir la calidad del aire y sobre todo las partículas en suspensión o partículas volátiles que son partículas muy finas de, bueno, de ceniza o sobre todo se generan en la combustión de los diésel y la gasolina que son muy dañinas para la salud y no se miden de manera muy concisa en los medidores del ayuntamiento. Entonces, bueno, centramos el proyecto en esa parte y esto que veis en la imagen es lo que llamamos un oxógono, que fue como llamamos a los medidores. Eh, trabaja con tecnología de código abierto y luego tiene unas lucecitas que cambian de color, ¿vale? En función de la, de la contaminación, ¿vale? Entonces, luego tenemos una página web que se llama respiramos.medialab-prado.es, de momento sigue con ese dominio, y podéis entrar para volcar la ruta que hagáis en la ciudad de Madrid. Entonces, eh, podéis construiros vuestro propio sensor para eh, caminar por la ciudad y volcar los datos en este mapa colaborativo. Bueno, eh, esto como un extra, la parte en la que trabajamos con satélites, eh, pues... Eh, construimos también una antena para medir satélites datos de satélites de baja órbita y está en la, EDCIDI, en, la en la UPM. También disponible para que la gente lo use. Se llama medialab ETSI si entráis en la página de Satnox. Esto, si a alguien le interesa, se lo puedo contar. Vale, otra parte del proyecto fue un oxógono, lo que llamamos el gran oxógono, que es esta estructura de madera que está ahora en la sala de exposiciones, o sea, en el terrario. Y es un poco lo mismo que lo anterior, pero para visibilizar la calidad del aire con forma de luz, o sea, con luces. ¿no? Entonces hicimos varios talleres con familias en los que construimos maquetas de esta estructura que es muy fácil de construir y es plegable. Entonces te la puedes llevar a cualquier sitio, funciona con pilas y la puedes eh, desplegar en el espacio público y cambia de color dependiendo de la calidad del aire que haya en ese momento. Entonces hicimos unas maquetitas y la gente se lo llevaba a casa. Y cambia de color, pues verde es que el aire está bien, amarillo y va tornando rojo conforme la calidad del aire es peor. Hemos desarrollado estos folletos en los que tienes todas las instrucciones, todo el código de, de programación está volcado en GitHub, todo está bien documentado. Eh, con unas ilustraciones preciosas y, y cualquiera se lo puede construir con esto y si no, pues tiene mi correo electrónico que puede llamarme y yo os explico cómo, cómo lo podéis hacer. Tengo unos folletos físicos, en físico aquí, si alguien quiere, pues se lo puede llevar, ¿vale? Y eh, voy a acelerar porque me queda poco tiempo. Eh, después la última parte, o sea, es que me queda todo un año todavía. Eh, la, eh, no, que no haya menos seguridad, por favor, ya acabo. Eh, eh, desarrollamos una, bueno, eh, una de las grandes reflexiones de este proyecto para mí fue que eh, yo me centraba mucho en la necesidad de generar más herramientas para medir esa calidad del aire o visibilizar la calidad del aire porque al ser eh, invisible creía que esa era la, la razón por la que no actuamos, ¿no? porque no lo vemos, no sabemos exactamente cómo está entonces, eso me parece muy interesante reflexionarlo, ¿no? Porque a pesar de los datos nada cambia? Seguimos con un ritmo de vida y unos hábitos eh, con los que nada está aparentemente cambiando, ¿no? Cuando eh, estamos a, ante un colapso ecológico y climático. Entonces, me pareció importante introducir el arte, eh, la práctica artística en el proyecto. Invité al Instituto de Estudios Postnaturales a una residencia artística que se llamó El aire tiene peso, y, y bueno, esto no me va a dar tiempo a explicarlo muy bien, pero básicamente con los medidores eh, tomamos medidas de la contaminación en distintos puntos de Madrid que habían sido previamente representados por pintores románticos en cuadros que están en el, paseo, en el, en el museo del Prado, ¿vale? Entonces escogimos tres tres cuadros del Museo del Prado que representaban los cielos de Madrid y, y tomamos mediciones en esos mismos lugares representados. Hicimos una obra digital y acabó. Y lo pusimos en la fachada de Media Lab. ¿vale? Estuvo un mes expuesto en la fachada. Podías ir allí a ver el atardecer digital con tus amigos y amigas y comentar eh, qué mal estaba el aire ese día. Y entonces luego, a partir de ahí, eh, pues generamos espacios de reflexión con charlas en torno al tema del aire, invitando a personas de distintas prácticas, desde la práctica artística, científica, filosófica y política. ¿vale? Entonces esas charlas se, se van a materializar en una publicación que espero salga a final de este año o en algún momento, en los que en cada una de esas charlas invitamos a estas personalidades que hablaban sobre el aire desde distintas perspectivas. ¿no? Eh, en este caso fue Javi Cruz, que era un artista. Eh, tuvimos a Adrián Almazán, eh, a Sergio Pérez Ortega, que fue un, es un likenólogo que hace estudios de cómo la calidad del aire también afecta a otras especies no humanas. Y eh, todos esos textos, eh, resumen de estas presentaciones, van a estar en una publicación. También la obra de El aire tiene peso va a estar eh, a partir de hoy, que justo es ahora mismo la exposición y no puedo estar, pero me alegro de todas formas porque estoy aquí con vosotras, eh, en centro-centro ¿vale? y empieza hoy hasta marzo. Podéis ir a ver la exposición que comisarían el Instituto de Estudios Postnaturales y en el que han, han incluido la obra que hicimos aquí en Media Lab. Y el día 21 eh, ya cierro, cerramos la investigación con Yayo Herrero, ¿vale? y presentamos esa futura publicación que, eh, pues que espero que salga a finales de este año, como he dicho, y hablaremos de Yayo, con Yayo Herrero de todas las conclusiones del proyecto y de un texto que escribió para la revista Contexto que se llama Aire y que es muy interesante. Y creo que ya. <risa> oh, ¡Qué difícil, eh! Una cerveza años? y una botella ya. de oxígeno para Silvia, por favor. <risa> Sabemos... Gracias. ¿Queréis un bis? ¿Queréis un bis? Sabía que iba... más, eh? Si queréis tengo... Los... ¡Vale, que ya! ¡Luego sigues! ¡Madre mía! ¡Ay! Sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Madre mía, es que entenderlo, son tres años y claro, hay mucho que contar, hay mucha, hay mucha tela, hay mucha chicha. Pero bueno, vamos a intentar ajustarnos un poco a los cinco minutos para que no se nos vaya de madre la hora. Eh, eh, habéis hecho mal dejando en mis manos lo del tiempo, pero bueno, intentaré eh, ser un poco más inflexible con los próximos. El siguiente es Manu. ¿Todo el mundo conoce a Manu? Manu, Manu es ese tipo de personas que, que te pregunta qué tal, pero no como una ampliación de Lola, sino como realmente le interesa saber cómo estás. Javi, ¿qué, ¿qué tal estás? Yo sé que soy, yo, yo, yo suelo tener mala cara, pero siempre me dice, ¿qué, qué? ¿estás bien? ¿Qué tal estás? Cuéntamelo todo. Eh, es un artista, pero es de los más humildes y honestos que, que te puedas encontrar y siempre se posiciona, cuando hay un tema siempre se posiciona y eso eh, da mucho gusto cuando uno trabaja a su lado. Eh, es el señor lobo de la producción. Cuando algo va mal, todo, hay que llamar a Manu para que lo resuelva. Y, y bueno, él en su investigación nos quiso hacer, reflexionar, preguntar hasta dónde pueden llegar nuestros sentidos. Manu y los lenguajes del arte en los límites de su percepción. Aplauso, por favor. Gracias, Javi y Laura, por esa presentación. Gracias, Javi, por lo de señor Lobo, me ha encantado. Eh, bueno, yo empecé mi investigación de una forma, digamos, clásica, que es haciéndome una pregunta de investigación, y la pregunta de investigación es: eh, ¿se pueden ampliar los límites de la percepción? Eh, ya a día de hoy os puedo decir que con toda rotundidad que sí. El cómo ya es complicado, pero sí podríamos decir que una forma sería a través de, del entrenamiento, del hábito cambiando nuestras um, las formas a las que estamos acostumbrados a, a percibir lo que nos rodea y otra podría ser um, con la mediación de la técnica y la tecnología. Bueno la idea es eh, la idea ha sido hacerme esa pregunta junto con personas eh, por un lado artistas y científicos eh, de distintas disciplinas, y, por otro lado, contando con personas que tuvieran algún tipo de déficit sensorial, eh, déficit o diferencia sensorial, ¿no? Entonces, eh, esto me ha llevado a, a trabajar con gente muy interesante, a, a cuestionar varias cosas que, que igual pensábamos que estaban ya sabidas y... Eh, y bueno, eh, sobre todo me gustaría agradecer a toda la gente que ha, con la que he podido colaborar y con la que han, han surgido actividades realmente interesantes. Voy a pasar aquí brevemente algunas de ellas, que yo creo que dan un poco una, una idea de lo que ha sido este tiempo de mediación. La primera que tenéis en pantalla se llamó uh, Taiko, Fue un taller de percusión para personas con discapacidad auditiva y consistía básicamente en que personas que no podían oír o que oían mal eh, a través de la percusión, el taiko son un tipo de tambor japonés eh, de muy grandes dimensiones, a través de la vibración, a través de la coordinación visual entre unas y otras, pudieran recuperar el sentido musical, pudieran volver a disfrutar de la música. Esa fue una de las experiencias más eh, entrañables, diría, porque realmente se creó un grupo, sobre todo de mujeres, que disfrutaron muchísimo de la experiencia e incluso la persona, Mónica Bedia que, que llevó a cabo la actividad, llegó a crear una metodología para trabajar con, con personas con discapacidad auditiva. En el Cuerpo Habla, lo que tuvimos fue, eh, estuvimos trabajando con personas ciegas, con un dispositivo que se colocaba en el brazo y que lo que hacía era mover el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas ciegas grababan su, un relato o, o un texto y luego a partir de ese dispositivo, que tenía unos sensores de movimiento, podían moverlo, podían acelerarlo, podían ralentizarlo y digamos que era una manera de conectar la danza, el movimiento del cuerpo con, eh, con su propio discurso, con su propia, con su propia voz, ¿no? La actividad que me resulta más difícil de explicar se llamó Luz Oscura y fue una residencia de artistas autistas. ¿Por, qué eran autistas. ¿Por qué elegí trabajar con personas autistas? Bueno, porque realmente hay personas que perciben el mundo de otra manera literal, o sea que ven las cosas de una manera muy diferente a nosotros. Y existe un colectivo que se llama Debajo del Sombrero, que bueno, eh, trabajan aquí en Matadero, son una gente muy interesante. Y me interesó particularmente su enfoque porque no es el tipo de lugar que dicen voy a hacer un taller de arte para autistas, ¿no? sino que buscan artistas autistas, realmente promocionan su trabajo y lo sitúan en un contexto eh, internacional. Hay artistas que han he estado en la Bienal de Berlín, que han estado en, en diferentes exposiciones internacionales, los colocan en ese contexto y promocionan su trabajo realmente. ¿no? Entonces, con esa eh, preocupación o con esa idea de cómo es que perciben estas personas el mundo, hicimos una residencia con dos artistas, Andrés Fernández y Belén Sánchez, y bueno, los resultados para mí fueron absolutamente sorprendentes y espectaculares. Avanzo ya que el día 19, en Cineteca... Eh, voy a proyectar un documental que resume el resultado de todas estas investigaciones si alguna persona de las que está aquí que no esté ya invitada quiere venir eh, que me lo diga que, eh, que todavía tenemos sitio y bueno, ahí se va a explicar todo esto con bastante más detalle Interfaz Cyborg o Cyborg según queráis Cyborg Interface eh, fue un taller con personas con movilidad reducida había un grupo de personas en Media Lab. Eh, va a haber luego alguna pregunta de cómo Media Lab afecta a nuestras investigaciones. Bueno, aquí se ve clarísimo. Era un grupo que ya estaba funcionando en Media Lab. Eh, Joaquín Díaz, Marta Timón y oh, otra persona que luego me acordaré su nombre. Eh, y Pedro López, perdón. Estaban eh, trabajando en una interfaz que lo que hacía era trabajar con sensores eh, de presión y eh, depresión muscular. Y, y lo que hacían era medir los impulsos del cuerpo, medir el movimiento del cuerpo y les planteé que por qué no utilizamos ese dispositivo para trabajar con personas con movilidad reducida. En concreto, trabajamos con personas que tenían um, un problema medular, una lesión medular, y vimos cómo funcionaba la interfaz con ellos. Esa interfaz servía para mover imágenes o sonidos y, bueno, fue otra también de las experiencias absolutamente alucinantes. En Selfie Laser lo que hicimos fue trabajar con personas ciegas, eh, fue un taller de fotografía para personas ciegas en el que eh, trabajamos a partir de sus retratos y la idea era que eh, generáramos una versión táctil de sus propios retratos, fue dirigido por Nancy Cisneros y, y bueno, logramos que personas que, que tenían mucha dificultad para enfrentarse a una cámara, para enfrentarse a todo ese contexto del de audiovisual, de lo fotográfico, eh, pudieran realmente hacerse un selfie. Otra parte muy importante fue eh, lo que llamé encuentros en los límites de la percepción y la idea era... Eh, ...poner en, en, en diálogo a pensadores de distintas disciplinas... ...en este caso tenemos a Ignacio Morgado y a Elena Córdoba... ...Elena es una coreógrafa magnífica, una bailarina eh, radical... y Ignacio es un neurocientífico... ...y bueno, compartieron una serie de preguntas también sobre la percepción... ...cada uno desde un punto casi diría que diametralmente opuesto... ...intentamos que se pusieran de acuerdo, que se pusieran de acuerdo... ...no fue posible... Y el segundo encuentro en los límites de la percepción fue con una peña muy divertida que se llama Catástrofe Ultravioleta, que os recomiendo muchísimo. Tienen un podcast, Catástrofe Ultravioleta. Son Javier Peláez, Javier Álvarez y Antonio Martínez Ron. Son divulgadores científicos, Javier es artista. Y bueno, también eh, respondieron a multitud de preguntas. Ese, ese eh, streaming está disponible en la página web de Mediolab Prado. Y por último, sí, por último, Luz Oscura, perdón, eh, Campo Tonal fue, es que como estaba oscuro, Campo Tonal fue un proyecto en colaboración con el artista sonoro Burdeos, en el que intentamos explorar los límites de la percepción acústica. Trabajamos con una cosa que se llama la escala de Bark, que divide el espectro audible en unas bandas de eh, frecuencias y luego trabajamos con otra cosa que son los pulsos binaurales que son... ...ilusiones auditivas que se producen cuando eh, emitimos una frecuencia por un lado... ...y otra frecuencia diferente por otro, si ajustamos ahí un poco los parámetros... ...hacemos que el cerebro cree una tercera onda ilusoria. Entonces hicimos un, un set eh, con seis altavoces eh, y un concierto en el que estuvimos... ...continuamente experimentando con esas ondas ilusorias y con esa escala de Bark ...y con, explorando esos límites de la, de la, del espectro audible. Seguro que ya estamos en cinco minutos, así que muchas gracias y luego seguimos hablando. Muchas gracias, Manu. Eh, bueno, si algo, sabe, si algo hacemos bien en Media Lab es ser flexibles y adaptarnos bien al contexto. Como las intervenciones están siendo bastante, un poco más largas de lo que teníamos previsto, yo creo que merece la pena escuchar a las compañeras porque realmente... Bueno, han sido tres años muy potentes y merece la pena escucharlas y, y que nos cuenten con más detalles lo, lo, que tienen, eh, eh, lo, lo que han desarrollado. Y en ese sentido yo creo que vamos a intentar que la parte final de preguntas y eso sea más breve o la hagamos ya directamente con las cañas. Así que vamos a intentar que sea entre 5 y 10 minutos, ¿vale? ¿Eh? Las que faltáis. Venga, vamos a ser un poco flexibles y que merece la pena escuchar lo que habéis hecho. Bien, la siguiente a la palestra es nuestra compañera Julia, que fue nuestro último fichaje y la verdad es que Julia bueno, es pues una persona que emana buen rollo y que le gusta a la gente y por eso ha sido capaz de aterrizar en Media Lab tan rápido, a pesar de una situación, un contexto bastante complicado, la verdad. Unos meses bastante locos. Eh, ella tiene doble nacionalidad, italiana y lavapiesina, lava y tiene amplia trayectoria en el sector social, una persona muy comprometida. Y llegó a mediala preguntándonos eh, sobre los discursos que tienen las instituciones y por qué hay perfiles que casi nunca están en la vida cultural. Julia Perdón. <risa> que me ha Julia, construyendo nuevas narrativas de coloniales. aplauso por favor. Pues, hola, a ver, ¿cómo se hace eso? Ahí. Ahí. Bueno, sí, efectivamente, yo he llegado en una época así, un poco entretenida, de, de Media Lab. Y mi aterrizaje no ha sido como de los más ágiles, pero eso he es lo que he podido. Entonces... Bueno, yo, eh, que de repente había salido una convocatoria, eh, había nueve meses para desarrollar un proyecto de investigación, entonces yo he intentado un poco recuperar las cosas sobre las que estaba trabajando y, y escribir una propuesta de proyecto que pudiese encajar en Media Lab. Yo estaba trabajando sobre el tema de educación para una ciudadanía global, en los últimos años también estaba trabajando sobre educación antirracista y entonces llegué a Media Lab con toda una idea de... de montar un proyecto sobre nuevas narrativas eh, sobre migraciones desde un enfoque de género. Luego ha sido eh, llegar a Media Lab, y un poco hablar también con Javi y Javi decirme, mira, eh, estás en otro contexto, yo estaba muy acostumbrada a investigaciones académicas, a trabajar con ONG. Y entonces, de repente, eh, me echo un poco el clic la cabeza y digo, vale, tengo otra posibilidad a ver cómo puedo eh, desarrollar un proyecto de, de otra forma. Y entonces, a partir de ahí, claro, ha habido el clásico proyecto de investigación que luego va cambiando a medida que, en fin, que se estudian nuevos textos, que se encuentran nuevas personas. Y, y pues nada, yo en una, en una de estas ha sido cruzarme con una presentación de Raquel Borgui, que es una, bueno, una profesora italiana que enseña en la Sorbona y ella escribe mucho sobre decolonialidad e interseccionalidad. Además, yo siendo italiana, he elegido toda palabra, es muy fácil de pronunciar, y, cuando, y entre que no se entienden y que la pronuncio como puedo, pues nada, aquí estamos. Y, y pues entonces digo, vale, me sale Ra Raquel Borgui, ella habla de todo el concepto de decolonialidad, es decir, que entendemos por decolonialidad, de construir todo, todas las normas que están detrás de los saberes, de las existencias, y y ver cómo eh, darle un poco una vuelta para deconstruir todo bueno, todas estas estructuras que eh, en realidad no facilitan la construcción de un saber compartido. Y entonces, a partir de ahí, ella propone un caleidoscopio, montar un caleidoscopio. Caleidoscopio como un um, símbolo de un conocimiento compartido donde distintos puntos de vista, existencias y forma de ver la vida y de vivirla pueden compaginarse y generar formas distintas a medida que se incorporan. Y pues entonces a partir de ahí he montado dos, hemos organizado dos distintas jornadas de creación de contenidos en las que han participado Valiente Bangla, Ana Longoni, Raquel Borghi, eh, Dani Zelko. Y luego también, claro, me he cruzado con grupos de trabajo y personas que eh, también participaban en las actividades de Media Lab. Entonces, por ejemplo, me, bueno, he participado en varios talleres de Grigri y a partir de ahí también se han involucrado todas las personas que estaban colaborando con ellos dentro del, del proyecto. Resumiendo, el proyecto va de un caleidoscopio que se puede construir de forma conjunta con todas las personas que quieran participar, pero ¿cómo hacer esto? Entonces, a partir de ahí pienso en una gincana. Una chincana con cinco distintas etapas que trabaja en cinco distintos temas, que son cuidados, vivienda, sanidad, cultura participada, educación. Y, y fuimos a un estudio porque hemos colaborado con una compañía de teatro, hemos con, montado los guiones, los hemos grabado, están en una página donde se pueden escuchar los distintos audios dependiendo de la etapa en la que se está y las personas que participan luego pueden dejar eh, su testimonio. Este, bueno, esto es el, uno de los mapas que va a haber de la gincana y finalmente todas las palabras se van a incluir dentro de una nube de palabras que se irá moviendo y alimentando a medida que participen las personas en el proyecto. Y pues nada, eso será el cartel que estará por las calles y, y pues yo creo que igual ya casi estoy. Muchas gracias, Julia. Eh, dejar que os lea un párrafo. La mediación no solo conecta personas, ideas, mundos y vidas, sino que su propósito fundamental es sostener esas conexiones, articularlas de manera duradera mientras sean significativas para quienes las habitan. La mediación dispara conversaciones, vuelve la mirada sobre lo que nos afecta y nos inquieta. Es un radar que trata de detectar las particularidades, los deseos, las necesidades y las fortalezas de las comunidades. Es un texto de Lorena Ruiz, que es un referente en mediación y cuidados, y que encima es exmediadora de, de este proyecto de investigación. Y queríamos utilizar este párrafo para hablar de los grupos de trabajo, que es una de las labores fundamentales que hacen los mediadores y las mediadoras en su día a día. Sí, bueno, seguramente la mayoría de, de vosotras ya conocéis eh, este, este tipo de actividad, ¿no? Los grupos de trabajo, de hecho, estáis aquí algunas personas que formáis o habéis formado parte de grupos de trabajo de Media Lab. Hay ahora mismo, bueno, según los momentos, ¿no? Entre 20 o 30 de estos grupos de trabajo, que son comunidades de, de usuarios y usuarias del, del centro... Eh, unas más grandes, otras más pequeñas, otras, algunas tratan temas más generales, otras mucho más específicos, eh, los temas son artísticos, tecnológicos, sociales, hay una enorme variedad ¿no? del de, de, de espectro de, de temas que se tratan y, y como decía Javi, eh, para que estos grupos de trabajo puedan eh, habitar el espacio de, de Media Lab y tener sus formas de autoorganización porque son, son grupos que, que se autoorganizan, ¿no? grupos de, de intercambio de conocimientos y de prácticas de, de igual a igual pero que son abiertos para que eso realmente funcione pues es fundamental también la labor de, de, estas, de estos equipos de mediación e investigación, que son los que, los que cuidan, los que escuchan, los que atienden, desde necesito un cable, una regleta, un proyector, hasta eh, no está viniendo gente, necesito hacer más difusión de, de mi actividad o queremos trabajar estas temáticas, qué proyectos ha habido eh, anteriores, que en fin, todo tipo de de cuidados ¿no? en, ese, en ese amplio espectro y bueno, queríamos aprovechar este, este momentito teniendo, con la excusa de, de esta cita tan bonita para, para hablar también de, de la importancia de, esta, de la labor de mediación en este, en este cuidado y atención de los grupos de trabajo. Y también, como hay muchas personas en el público que sois, pertenecéis a los grupos de trabajo de Media Lab, agradeceros el esfuerzo de haber viajado con nosotros al Salto a Matadero por vuestra fidelidad y tener por seguro que vamos a luchar por las comunidades porque es una parte esencial de Media Lab y lo seguirán siendo. ¿vale? Un punto de intensidad emocionante para seguir con Adri, Adrián. Adri, todos los equipos necesitan a Adrián, o sea, una persona que les cuide. Hace falta alguien que tenga a veces esos centímetros más de generosidad, verdad, para eh, cuando hay un problema, un atasco, para ceder y, y resolver un conflicto. También para saber cuándo hay que utilizar el humor, para resolver un problema, una tensión entre compañeros, o también para, para recordar que hay que celebrar lo conseguido. Muy importante, que a veces se nos olvida con este ritmo que llevamos. Eh, encima es de los pocos, de las pocas personas que se ha atrevido a hablar abiertamente de fútbol en Media Lab. Estas cosas, estas cosas que pasan en cultura, que hay por pues, ciertos sesgos. ¿no? Él ha hecho una documentación experimental sobre las prácticas que vienen haciendo los grupos de trabajo, los colaboradores y en el contexto de Media Lab. Prototipando el rato, Adrián. ¿Hola? Sí, vale, doy. Eh, muchísimas gracias, Javi Laura. Eh, voy a leer, ¿vale? Voy a leer porque estoy muy emocionado y si no me dejaría un montón de cosas. Entonces, voy a empezar diciendo que yo eh, en 2018, eh, bueno, en 2016 conocí Media Lab a través de oh, vaya, Grigri Pixel, casi no hablo de ello. Y eh, después eh, tuve la suerte de que Susana Moliner me diese la oportunidad de, de trabajar con, con el equipo durante 2017 y 2018. Eh, otra de los caprichos de todo esto fue que en 2018, en junio, yo entregué mi proyecto final de máster y en octubre me vi en el equipo de mediación e investigación de media Lab. Eh, entonces, yo todo lo que voy a contar de Prototipando el Relato lo voy a intentar hacer desde lo que ha sido este proceso, desde mi experiencia, ¿no? desde lo que ha supuesto llevar a cabo este proyecto aquí, el cómo mmm, me ha influenciado y cómo me habéis hecho crecer. Va a ser un discurso muy tribunero, aviso. Eh, voy a empezar diciendo que la investigación ha consistido en identificar y mostrar esas partes de los proyectos que quedan normalmente invisibilizadas, en dar valor al proceso y a la confianza en tu equipo y en confirmar que los cuidados hacia los demás y hacia uno mismo son y tienen que ser innegociables. En la práctica eh, han sido una serie de conversaciones informales y entrevistas con grupos de trabajo, con iniciativas ciudadanas y con proyectos culturales. De estas conversaciones... He ido destacando las ideas más relevantes de estos procesos con el fin de poder relacionarlas entre ellas, ver qué claves metodológicas eh, comparten y las diferencian y a su vez vincularlas con una serie de recursos que sirvan a nuevas iniciativas para poder partir desde un poquito más arriba. ¿no? En este punto eh, también quería destacar que trabajar así ha provocado que no partamos eh, desde ideas preconcebidas sobre qué es lo importante en estos procesos, sino que a raíz de las respuestas el proyecto avanzaba en una dirección o en otra. Oye, da muchísimo calor el foco, <risa> esto no lo habéis dicho. Eh, bueno, es un proyecto que tenía un inicio, pero no un fin, eh, ni un resultado claro. Se ha visto afectado por cada una de las personas que ha participado y por los aprendizajes y errores que han compartido conmigo. Después de esta serie de entrevistas y para profundizar sobre estas ideas, también cambiar el formato de estas conversaciones, organizamos unas mesas redondas que se llevaron a cabo aquí en, en el espacio, factoría y eh, que buscaban precisamente el, el, ¿no? el profundizar sobre esas ideas. Eh, y ahora mismo pues, estoy trabajando en la publicación que recoge toda esa información vale, a modo de que todos estos pequeños relatos, todas estas pequeñas historias vayan saltando de una a otra y también te lleven a ese directorio ¿no? de aprendizajes. Eh, a partir de aquí, yo quería compartir con vosotras eh, varias de las reflexiones con las que me quedo del proyecto y que aunque en teoría todas podemos saberlas o conocerlas más o menos, siempre es bueno escucharlas y reaprenderlas, porque son las claves que hacen que estos procesos se sostengan, puedan retroceder, eh, puedan mutar y crezcan. Para mí, poder, para mí poder llevar a cabo este proyecto, esta reflexión, el cruzarme constantemente con personas que piensan de esta manera, ha sido esperanzador. Creo que tenemos que seguir trabajando en escuchar más, que en este contexto en el que se tiende a la, uniformización de, de, a la uniformización, vaya, al individualismo y a la cultura de masas, son estos procesos los que, aunque sean muy chiquititos, tienen muchísima sabiduría y mucha creatividad, ¿no? y son clave para que sigamos construyendo este futuro juntas. También creo que tenemos que empezar a interiorizar el error como algo cotidiano. Yo el error es algo de lo que le he dado muchas vueltas en la investigación y he hablado mucho con los grupos. Eh, pero es verdad que no tenemos que romantizarlo, que cuando nos equivocamos hay otra persona al frente a la que le duele y tenemos que ser fuertes para mirar a los ojos, disculparnos y respetar su tiempo de cura, su derecho a querer apartarse para luego quizás a rejuntarnos. Y en cuanto a esto sí que quería eh, rescatar una anécdota o bueno, una de las cosas que dijo Lucas en estas mesas redondas, Lucas Rodríguez, que estuvo hace unos años con, con nosotras haciendo prácticas y hablando sobre los momentos distendidos, la importancia de los momentos distendidos en estos proyectos, comentaba que la importancia de los bares, no solamente como espacio de, de mediación en el que verdaderamente nos conocemos, sino también como esos espacios para pedir perdón. Eh, mira, no he hablado todavía de fútbol, pero lo de los bares ya lo he sacado, está bien. Eh, otra de las cosas fundamentales son los espacios. Sabemos de sobra el discurso de que la fuerza que tienen ¿no? los proyectos de Media Lab, el tema de... Eh, no, es que yo vengo, de, venimos de sitios diferentes, hemos estudiado cosas distintas, pero es que es cierto. Y por eso os quiero mandar un mmm, confiazcoño muy grande a todo el equipo que seguís aquí. Eh, necesitamos espacios de encuentro, espacios a los que acudir, incluso sin tener claro qué es lo que nos interesa. O también espacios donde explorar nuestros gustos, donde conocer a las personas distintas y a la vez similares, y así tejer red. Y bueno, vale... Para ir cerrando de alguna manera eh, quería agradecer muchísimo el acompañamiento de estos años a todo el equipo de, de mediación con quienes he crecido y aprendido a diario, tanto de ellas como profesionales como de sus proyectos. A todos los bueno, el equipo de programación, oficina, técnico y demás, personal de seguridad, limpieza que ha formado parte de la casa y sobre todo en especial eh, hoy a los grupos de trabajo con las que me he cruzado este año. Quería nombrar sobre todo, eh, ahora que les he visto, pues, la constancia de repercafé, el cariño y el arte que tiene costura y eh, la resistencia de gente que sangrante ante las impertinencias que tienen que aguantar. Eh, además de eso, pues nada, que, bueno, que tampoco puedo no agradecer de corazón a la gente que me ha acompañado desde fuera, ya sabéis, el equipo de Grigri Pixel, la gente de Galaxia y el Cinorrio que han sido apoyo, inspiración y referencia. Y ahora, que simplemente ha sido un privilegio trabajar con, con el entorno que he hecho, que para mí va a ser imposible no llevarme un, un trocito de todas y cada una de vosotras, eh, vaya donde vaya, porque las cosas básicas, la base de mi vida laboral y gran parte de la personal, pues la he desarrollado aquí. Y ahora, eh, esto es un detalle para todo el equipo de mediación, voy a pedir que por favor alguien me salve con un fuerte aplauso. No se puede uno bajar hasta que el aplauso ¿no? termina, o sea, claro. Muchas gracias, Adri. Seguimos con Cris. Oh, Cris, observadora, analítica y con el ingenio el ingenio afilado, que es lo que tienen las personas sabias, es la sabia de nuestro equipo de mediación. Tiene un lado muy pragmático, que nos ha ayudado mucho, cuando la cosa se complicaba eh, y, el, y el, nos, nos hacíamos un poco un nudo, ella nos ayudaba a salir con su pragmatismo y a elegir el, la opción más correcta. Eh, elige muy bien dónde pone las fuerzas y allí donde va lo pone todo, lo da todo. Es una feminista a jornada completa, como bien dice un letrero que hay encima de su mesa. Entró en Media Lab para trabajar fuera. Y se fue a los barrios, se fue a Vallecas, ¿vale?, para ver cómo eran los espacios donde habitaban las mujeres en el día a día. Cristina y territorios habitados y deseados por las mujeres. Bueno, muchas gracias, Javi. Cómo se nota ese amor cultivado en años y en muchas situaciones. Bueno, yo me voy a esforzar, venía como muy concentrada para los cinco minutos, pero ya me da igual, porque he visto, también vengo como de dar charlas sobre el proyecto de unas dos horas, entonces, o sea, voy a hacer un esfuerzo realmente. Y bueno, quería resaltar eh, mi proyecto de investigación, como decía Javi, quizás sea eh, el que más ha salido fuera de Media Lab. Y cuando yo me presenté al puesto, eh, pues era firme admiradora del Laboratorio de Innovación Ciudadana, de los diferentes programas como Experimenta Distrito, Madrid Escucha, etc. Y creo que el proyecto que yo he desarrollado eh, pues va un poco en esa línea. Eh, me, se ha apoyado mucho en el trabajo previo de Incilab y creo que le ha dado continuidad también. Eh, para mí, como, como definíamos la o sea, página de Medialab... Eh, Incilab es un poco salir a los distritos, a los barrios más vulnerables y conectarnos allí pues, con otras instituciones, otros recursos de la sociedad civil, etc. Eh, y en relación al tema de mi proyecto, que es un poco el urbanismo feminista y la ciudad que cuida y estos temas, eh, yo partía también de una idea de que la ciudad no es igual para todas las personas que vivimos en ella. ¿no? Hay muchas diferencias según nuestro género, nuestra clase social, nuestro origen, según el barrio en el que vivimos. Entonces, ¿a quién pertenece la ciudad? ¿Quién se siente cómoda en ella? ¿Para quién es amable o para quién es hostil? Y unido a esto, ¿quién tiene acceso a la cultura? ¿Quién puede participar? ¿Quién se puede apropiar de los grandes centros culturales? ¿no? La desigualdad de género en la ciudad existe, los lugares en los que vivimos son reflejo de nuestra sociedad, entonces… El modelo heteropatriarcal está ahí siempre, ¿no? Las mujeres nos enfrentamos a diferentes barreras físicas, sociales, económicas, simbólicas y existen varios determinantes que condicionan mucho cómo nos movemos en el espacio público, el tiempo que tenemos e incluso cómo nuestro cuerpo reacciona a algunas cosas, que son la vulnerabilidad económica que sufrimos más las mujeres, las cargas del cuidado y la percepción de seguridad, ¿no? Que son temas todos muy, muy, muy grandes. Eh, bueno, eh, el proyecto yo lo planteaba como un lugar de encuentro de vecinas, de vecinas de identidades diversas, sobre todo de tres barrios de los seis de Puente de Vallecas, que son San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, y un sitio de encuentro donde, donde poner en común cómo vivimos nuestros barrios y, y cómo proponemos mejorarlos. Eh, también utilizando la herramienta de la cartografía social, que es una herramienta muy amplia y simplemente pretende como hacer otro tipo de representaciones más subjetivas de la ciudad, de nuestros miedos, de nuestra identidad, de nuestros deseos y que a veces también ponen de manifiesto pues, relatos más invisibilizados. Eh, también hablamos en el título de Habitar y Desear, ¿no? eh, queríamos estudiar cómo diferentes mujeres habitamos el territorio, eh, y cuáles son los espacios que nos cuidan, como diferentes eh, plazas, parques, espacios públicos o equipamientos o recursos de la sociedad civil y también analizar aquellos espacios menos amables y más inseguros. ¿no? Y luego la parte de ese era un poco ir más allá, ir a una parte más propositiva de acción, de transformación, eh, de imaginarios colectivos. Hemos hecho un montón de cosas, partíamos de una metodología de investigación, acción, participación, que es un poco decir que las propias habitantes del territorio son las que se investigan a sí mismas, no, no viene alguien de fuera, sino que las propias participantes son un poco las que han desarrollado todo el trabajo y también las propuestas. Y bueno, hemos realizado pues desde entrevistas, vídeos, de paseos urbanos, eh, debates, etcétera, eh, hemos realizado casi todas las actividades en Puente de Vallecas, salvo un poco alguna que contaré ahora del final. Eh, esta fue, voy a contar así súper brevemente algunas de las actividades. Esta fue una de las primeras que fue entrevistar a mujeres de diferentes perfiles eh, y realizar un vídeo resumen. ¿no? Tenemos un documental de 32 minutos que nos habla un poco sobre esas desigualdades que enfrentan las mujeres, pero también sobre temas como memoria, identidad, seguridad eh, y propuestas de futuro. Lo podéis ver en la página del proyecto y en la página de Media Lab. Eh, también quería destacar el tema de, importante de la memoria y la identidad de Vallecas. Eh, el otro día hicimos una actividad de cierre donde hicimos un pequeño debate y salió un poco la importancia de la belleza, ¿no? de la belleza en todos los ámbitos. Eh, porque muchas veces se asocia a estos barrios periféricos pues un poquito la vulnerabilidad, eh, lo deteriorado, etc. Hicimos un taller precioso sobre qué significa ser de, de Puente de Vallecas, que mezclaba memoria e identidad y al que luego eh, nos enfrentábamos con la estigmatización, ¿no? con esta búsqueda de noticias que aparece ahí en la imagen, eh, qué dicen los medios de comunicación sobre Puente de Vallecas y cómo nos afecta también esta estigmatización en nuestro día a día y en nuestra percepción de seguridad. Eh, hemos realizado muchas actividades en espacio público, aunque a veces no ha sido fácil por el tema de permisos, pero... Eh, también se me ha olvidado comentar que hemos trabajado codo a codo con el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas como una alianza institucional que nos ha facilitado estos temas de los permisos alguna vez. Y bueno, eh, las imágenes, pues eh, veis eh, algunos de los paseos urbanos que hemos hecho, donde analizábamos espacios públicos y también visitábamos recursos, equipamientos, etcétera, y debatíamos un poco sobre luchas y resistencias que se están dando en el territorio. Eh, en estos paseos también dejábamos una, una huella y, y bueno, que luego se ha traducido en una cartografía. Eh, en el paseo nocturno que hicimos también fue bastante interesante porque yo creo que el tema de la percepción de la seguridad ha atravesado mucho el proyecto y bueno, estuvimos por ahí hasta la una y media de la mañana haciendo otro tipo de paseo, ¿no? más de, analizando este tema. Aquí están algunos de los resultados del proyecto como esta cartografía que podéis ver mejor en la página web. Eh, en ella hacíamos una metáfora de cómo las mujeres vivimos un poco el territorio. A veces nos sentimos náufragas metidas ahí en un mar inmenso, todo esto también por la relación de Puente de Vallecas con el mar y la batalla naval, etc. ¿no? Eh, entonces, somos como náufragas que, que nos agarramos a determinadas islas y esas islas son a veces parques, plazas o también a determinados barcos, que son recursos de la sociedad civil, equipamientos, etc., eh, y bueno, ese ha sido el resumen de, de, la, de, de un poco de los talleres, paseos, etcétera, de, de esta cartografía social, donde en la página web vas pinchando también en cada elemento y te sale una ficha de análisis con más información, propuestas, etcétera. También los espacios que nos cuidan, que están representados aquí como monstruos marinos eh, o espacios más conflictivos, eh, temas como solares vacíos, que hay un montón, o invasión de coches, o el tema de las casas de apuestas, que también sale mucho. Eh, o la invasión de las cadenas comerciales, ¿no? la destrucción del comercio de proximidad. Y bueno, tenemos también eh, esa rosa de los vientos, que es un resumen de propuestas muy bonito. Eh, participaron muchísimos colectivos y muchísimos eh, recursos también institucionales para pensar un poco en, en futuras propuestas, luchas, resistencias y retos que hemos organizado ahí, que la página web lo podéis ver más grande y que tienen como varias dimensiones, desde los derechos políticos, de cómo participar, cómo crear espacios autogestionados, cómo mejorar las redes, la colaboración, hasta derechos económicos, como la lucha por la vivienda, la educación, etcétera, O sea, derechos básicos, perdón, y otras propuestas más centradas en, en el entorno y en la comunidad. Eh, quería destacar también esta actividad de paisajes de inseguridad que hicimos en el eh, contexto de las residencias de Media Lab, ...con Arsience Coretti Díaz y que fue interesante porque abrimos el proyecto no solo a las mujeres de Puente de Vallecas... ...sino a todas aquellas que se quisieron acercar eh, para debatir sobre este tema de las causas de la percepción de, de la seguridad o inseguridad de las mujeres... ...que clasificábamos un poco en, en causas objetivas, físicas o relacionadas con el uso y causas subjetivas y bueno la idea de atravesar esta instalación era tener un espacio concreto en mente y sentir los obstáculos que nos encontramos según iba respondiendo a unas preguntas se movían unos obstáculos u otro o también se hacía más oscuro o, o más claro levantando una especie de persianas y un poco pues ser una excusa para debatir todas y reflexionar sobre este tema ¿no? y bueno yo creo que sacamos cosas muy interesantes eh, porque también dejábamos unas tarjetitas para que la gente dejara su opinión. Hicimos un montón de visitas guiadas, bueno, hicimos muchas cosas y, y bueno, creo que ha dado sus frutos. Eh, también la última fase del proyecto, eh, además de analizar la ciudad desde el punto de vista de las mujeres, lo hicimos desde el punto de vista de la infancia y trabajamos con mujeres de espacios de crianza eh, para analizar específicamente algunos espacios públicos y proponer eh, cambios. Y por último quería destacar también la actividad del Faro que ha sido una acción muy bonita que hemos hecho durante bastantes meses en la cual intentábamos acercar el proyecto a más mujeres e intercambiábamos este objeto entre vecinas que tenía unas instrucciones y unas preguntas sugeridas y la gente podía dejar ahí cosas escritas o audios sobre historias, lugares y futuro del barrio. Eh, han participado más de 100 mujeres, eh, tanto a título individual como haciendo talleres en colectivos y podéis ver una pequeña muestra de lo que ha salido de la sala terrario. Y bueno, eh, creo que es interesante como a veces eh, también la repercusión de estas pequeñas acciones, ¿no? Que, nos parecen que, que no son tan importantes, pero que la ciudad feminista al final eh, se puede hacer con cosas a diferentes escalas. Y, y bueno, eh, pues nada, quería también agradecer a todas las participantes. Bueno, como yo justamente hice una actividad de cierre el otro día, pues ya di voz también a, a todas las participantes, instituciones y demás. Y bueno, hoy que estamos más en familia, pues agradecer la ayuda de Media Lab. Adri ya lo ha dicho todo, eh, o sea que tampoco puedo añadir mucho más. Quizás sí que quería resaltar, eh, dentro de la mediación, eh, por supuesto, encontramos que un apoyo muy importante para, des para desarrollar nuestro trabajo, eh, que es el equipo, y en este caso eh, mío también es eh, importante para desarrollar algunas actividades como el faro, en el que me ha ayudado Silvia, o me ha ayudado Dani, o Jorge... Y también para darle una vuelta a las cosas, ¿no? Y como las investigaciones, pues la intersección a veces también es muy, muy bonita. Y nada, paso palabra. Muchas gracias, Chris. Bueno, y ahora le toca el turno al sexto mediador, que desafortunadamente no está. Es Jandro, que pobrecillo está de baja. Eh, bueno, Jandro es una persona muy especial en el equipo. ¿vale? Es una persona que se expresa mejor con ceros y unos que con el lenguaje común, digamos. Eh, aunque tiene la sensibilidad del poeta y la ternura del clown. ¿no? Cualquiera que le haya tenido cerca sabe de lo que estoy hablando. Eh, Imaginar por un momento la típica peli eh, de una catástrofe mundial, algo raro, algo increíble, una pandemia, un volcán, algo que, no, que sea raro que suceda. Imaginar que la, la humanidad está abocada a desaparecer y de repente hay el típico genio discreto ¿no? que aparece y convence a alguien para que le deje hacer su idea y eso salva al mundo. ¿no? Eso es Jandro, ¿eh? para que lo entendamos. Y desafortunadamente está de baja, entonces no puede contarnos su investigación, pero... Jandro tiene un amigo y cómplice, que encima es parte del equipo, que es Gaby, que le hemos pedido que por favor suba y nos cuente brevemente la investigación de Jandro. tenía que pasar al técnico. Bueno, pues nada, qué bien veros a todos, la verdad. Eh, yo no esperaba verme aquí. Eh, hace una hora más o menos me han dicho, oye, que si te vienes a presentar, he dicho, pues bueno, vas a echar una mano ya que estamos en familia y hacer este espacio un poco más nuestro, ¿no? Y, bueno, pues nada, la presentación de Jandro yo creo que, que es interesante, ¿no? Porque, eh, ¿quién es Jandro, no? Pues, pues Jandro, ahí donde le veis, es traductor, estudió traducción, y a la vez es tecnólogo, ¿no? Entonces tiene esta doble faceta, ¿no? Que aunque se exprese muy bien con ceros y unos, eh, es capaz de, de pivotar entre distintos lenguajes, ¿no? eso pues le pasa a algunas personas, ¿no? Él habla catalán, francés, inglés, español, entonces bueno. Pues yo a él además le conozco de hace ya unos cuantos años, porque Jandro ha sido colaborador de Media Lab durante, no sé, eh, desde 2008 más o menos, en el que eh, aparece el laboratorio Procomún, que fue una bueno, es una actividad, un, una línea de programación del centro muy importante, que, que trata sobre cómo se gestiona lo que es de todos y, y lo que es de nadie. ¿no? El aire, las redes, el, en fin, hay una serie de temas eh, que la verdad es que es una pena, ya que estás por aquí, Eduardo, eh, sería muy, muy interesante poder rescatarlo. Eh, entonces, bueno, ligado a ese laboratorio del Procomún, donde había unas charlas de debate con gente muy inteligente que, que pues discutía estos temas, eh, sucedió una cosa, que siempre se quedaba en el plano teórico, ¿no? siempre se hablaba del Procomún, ligado a las ideas de Linor Ostrom, una premio Nobel de Economía, y, y bueno, faltaba a veces tocar un poco tierra con proyectos más concretos que trabajaran, en, bueno, pues ligado a grupos de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, en, en ese hubo, hubo un cambio ahí donde se empezaron a, a proponer grupos de trabajo eh, que tocaran ya temas más concretos del, del Procomún. ¿no? Y uno de ellos, eh, eh, fruto de, de un taller que se hizo en Media Lab en el 2009, que se llamó Inclusiva, Inclusiva Net, eh, sobre las redes e Internet, eh, hubo una presentación de Alcano, que vino de Cataluña a presentar eh, Giphy.net. Eh, por ejemplo, bueno, voy a hacer un, un poco encuesta, ¿no? Pero por ejemplo, eh, ¿cuántos tenéis de aquí Windows instalado en el ordenador? Levantar la mano. Más o menos. Bueno, los que estáis en Madrid y destino, está claro. Eh, eh, Mac, Mac, alguno con Mac por aquí, ¿vale? Eh, Linux, alguno por acá, bien, ¿vale? Entonces, eh, ahí, bravo. Eh, bueno, son opciones diversas ¿no? para gente diversa. Eh, una de las líneas eh, principales, diría, de, de Media Lab ha, ha estado ligado con el software libre. ¿no? Eh, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ámbito digital y qué es lo que hace que funcionen pues, los ordenadores. ¿no? Eh, esto también está inserto en las propias prácticas de algunas comunidades de Media Lab, ¿no? Eh, por ejemplo, el grupo de Processing o Open Frameworks, que son vanguardias de, de, de artistas digitales eh, que hacen sus proyectos, pues también eh, utilizan por debajo software libre, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el, si pensamos en, en, en el proyecto que proponía Alex o que, que trabajó Alex, eh, es una equivalencia a lo que viene siendo el software libre, pero aplicado a las redes de telecomunicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntas como ¿qué es internet? ¿De quién es? ¿Quién lo construye? ¿No? Pues son preguntas que normalmente no están Pues Uno sabe cuántos gigas tiene en casa, ¿no? Pero no sabe eh, cómo funciona aquello. ¿no? Entonces, bueno, este grupo eh, lo que propone es eh, una aproximación, un acercamiento a cómo funciona internet. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, aquí en, en Matadero, pues tendremos unas conexiones que nos pone un operador privado, pero. ¿Alguna, ¿Alguna de vosotros habéis intentado poner internet en casa vosotros? Pues, eh, normalmente no, es una cosa muy friki, muy difícil y que tiene normalmente, hay, hay poca información en internet sobre esto. ¿no? Entonces Alejandro una cosa que hizo ya hace unos años antes de llegar al Media Lab fue que empezó a traducir, empezó a coger eh, la información que había online sobre cómo se construye internet uno mismo, eh, por ejemplo si uno vive en un pueblo de una zona rural en España y empezó a traducirlo del catalán al castellano. ¿Por qué? ¿Por qué el catalán? Pues porque gente que estaba necesitada en zonas rurales de Cataluña empezó a hacer esto. ¿vale? Sucedió en distintas partes del mundo y lo que sucede en, en España en particular es que este grupo empieza a funcionar muy bien y empiezan a, empiezan a crecer mogollón. ¿no? Lo que estaba pasando en otros sitios era que empezaban a crecer y desaparecían. ¿no? Pasó en Seattle o en otras zonas del mundo y en, y en Cataluña eh, resulta que no, que cuaja, eh, emerge y se, y se convierte en una comunidad eh, que es puntera, digamos, es referente a nivel mundial en la construcción de, de, de Internet. ¿no? Eh, esto sigue sucediendo y ahora actualmente eh, hay una economía, pues no sé, eh, de, de, los, de millones de euros, no sé si pasa los 10 millones de euros entre todos los operadores, pero en la zona de Cataluña, bueno, pues eh, hay gente que se gana el pan ¿no? con esto, eh, que, que, no está, que no es fácil a veces. Entonces, bueno, pues eh, Alex lo que empezó a hacer fue traducir esa información al castellano, ¿vale? Eh, su propuesta, esto esto sucede antes de entrar eh, como mediador a trabajar esto, eh, entonces su propuesta eh, cuando entra a mediala como mediador trata sobre la tra traducción, ¿no? sobre el eh, procesamiento del lenguaje natural que empezó eh, hablando de estos temas, y luego pivotó hacia el tema de Internet, eh, a Entonces, eh, bueno, ¿de qué trató la investigación? Pues él empezó a, a hacer un grupo, bueno, había un grupo de trabajo eh, semanal, donde la gente quedaba a aproximarse a esto, decían, oye, me interesa, vienen, a, vienen acá y, y, y ponen en común. Eh, una de las cuestiones que estuvo trabajando fue, eh, durante la pandemia, en Villaverde, eh, había muchos institutos o personas que no tenían conectividad y estuve trabajando con la gente de CREATICA para poner eh, internet a chavales o familias que no, que no tenían conexión y, y bueno, eh, un poco en esta línea. vale Gracias Gaby, gracias por, por, por contarnos la investigación de Jandro y perdona que te haya interrumpido, pero Gaby es, se encarga de la memoria... Eh, física, pero también de la memoria oral de Medialab y puede contar, puede contarlo todo. Vale, si alguien ha echado cuentas, ya han hablado las seis mediadoras mediadores, pero ha habido hubo un problema, hubo un problema, porque resulta que tuvimos una mediadora que estuvo dos años con nosotros, pero era tan buena que se la llevaron y entonces le hemos pedido que, estu que estuviera aquí esta noche y nos hablara de su investigación porque tanto tiempo con nosotros no podía faltar a esta cita. Ella es Elena, que está ahí sentada. Elena, bueno, Elena, los que, le, los que les conozcáis, la que le, bueno, eso, que me tomaba ya una cerveza y ya no sé hablar entre la mascarilla y la cerveza, es una mediadora nata, o sea, a ella lo que le gusta es hablar, le gusta hablar, charlar, ella se pone a hablar y te se pone a mediar y puede mediar con quien se le ponga por delante. De hecho, la palabra dicharachera la inventaron para ella, eh, es de estas personas que llega a la oficina y siempre tiene como buena cara y energía y es una trabajadora incansable. Ahora que todo el mundo está hablando de los ODS y tal, que no, en el fondo no acabamos de, de entenderlo muy bien, ella ya llevaba tiempo trabajando de ello y pensando cómo habría que traducirlo para que la ciudadanía realmente lo entendiera y pudiera hacerse cargo de esos ODS. Os presento a Elena y sus narrativas ciudadanas sobre la Agenda 2030 y los ODS. nivel, ahora con lo de dicha arachera, igual tengo que sacar aquí un poquito de, de tema. ¿Esto está puesto? Ah, ya está. Bueno, a ver, yo intentaré hacerlo pues, muy sencillito y muy breve, ¿eh? porque en realidad, como bien ha dicho Javi, el proyecto que yo empecé pues evidentemente duró dos añitos, dos años, año y medio, no llegó a los dos años, ¿no? Porque surgió pues una circunstancia que me llevó a tomar una decisión, ¿no? También hay que decir que fue una decisión difícil, en un momento también complicado, en medio de la pandemia, pero que no dejaba, evidentemente, de ser una manera de, de poder da, dar continuidad a todo lo que había aprendido, a todo lo que había incorporado y a todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, creo que lo que decía Javi con el proyecto de narrativas ciudadanas y para la agenda 2030 y los ODS es un poco una trayectoria de alguien que viene del mundo de las ONGs, del mundo de la cooperación y que todos estos lenguajes pues son muy interesantes, pero que después en realidad siempre se encuentra con la problemática de no ser traducidos o no ser accesibles a la ciudadanía. ¿no? Entonces una agenda con una idea que tenía que ser eh, compartidas por todo el mundo y por toda la sociedad civil, pues generaban muchos conflictos y muchísimas desconexiones con la ciudadanía a la hora de tratar de hacer algo, ¿no? Y el objetivo del proyecto era muy sencillo y muy simple, que la, era hacer la posibilidad dentro del laboratorio de ParticipaLab de facilitar que la gente pudiera sentarse a dialogar, que pudiera sentarse a trabajar y que pudiera, sobre todo, sentarse a proponer, ¿no? porque también es un poco la lógica y una idea que a mí también me acompaña mucho desde que trabajé en Media Lab y después en los, en los presentes que tengo ahora, y que tiene que ver precisamente con que todo lo que es eh, consultivo, todo lo que es participativo y todo lo que tiene al final una parte de, de sentarse a construir con la gente, también tiene que tener una consecuencia propositiva, y esa consecuencia propositiva tiene que ver con acciones, con la posibilidad de que la gente pueda cambiar sus entornos y que pueda facilitar. Que, que la proximidad que tenemos, ¿no? que esto es muy también de Media Lab, las culturas de la proximidad, esos entornos próximos se puedan cambiar con la gente que realmente está afectada, ¿no? Y la idea de poder traducir la Agenda 2030, pues surgió con esa mirada. Lo que pasa es que como todo lo que sucede en Media Lab, pues al final te da una vuelta, te cambia los esquemas y la gente que participa en tu proyecto también te cambia un poco la visión de las cosas, ¿no? Y en el caso de, de Narrativas Ciudadanas y la Agenda 2030, pues, como bien sabéis, tuvo un periodo más cortito que el resto de los compañeros y compañeras de mediación y tuvo cuatro momentos, cuatro momentos importantes, ¿no? El primero de ellos fue como la manera de entender que teníamos que despegar y que era un encuentro que básicamente buscaba el, el poder acercar a gente, dialogar, pensar qué es esto, cómo podemos proponer. Y aquí lo que hicimos también... Trabajar en paralelo fue identificar un mapa de actores, ¿no? de gente que ya estaba haciendo cosas con la Agenda 2030 y que a lo mejor nos podía ayudar en Media Lab para poder facilitarlo, ¿no? Y surgió con, ese, con esa posibilidad de poder tener pues, diferentes iniciativas de la Ciudad de Madrid y poder dialogarlo, ¿no? Aquí sí que nos dimos cuenta que había, que era interesante poder hablar este lenguaje de la Agenda 2030, pero que la gente seguía sin entenderlo. Entonces, teníamos que buscar también otras maneras, ¿no? Y lo que intentamos hacerlo es de una manera pues un poquito más abierta, con una convocatoria mucho más abierta que llamamos Ideatón por los ODS, ¿no? Y que en este caso lo hicimos colaborando con una fundación, Fundación por Causa, que como sabéis pues se dedica también a trabajar narrativas, también muy centrada en el tema de migraciones y temas de racismo, pero que en este caso ellos también trabajaban una metodología con la gente que les facilitaba el, el poder construir nuevas miradas, nuevos, nuevos lenguajes y sobre todo hacer propuestas, ¿no? En ese ideatón lo que hicimos fue convocar a muchas iniciativas que ya estaban interesadas en este tema y pedirles que vinieran a buscar gente que quisieran colaborar con ellos, que también esto es muy de media lado. Es decir, abrir un grupo de trabajo, abrir una convocatoria y pedir que te venga gente a aportarte, a darte ideas y a mejorarte lo que tú estás pensando, pues también era una de las consecuencias que, que se puede vivir, ¿no? Un poco todo lo que también hemos dicho mucho de la metodología. Y en el Ideatón surgieron muchísimas eh, asociaciones y entidades, fundaciones, incluso gente a título individual, que lo que quería era ver su entorno, analizarlo, identificar dónde estaba la necesidad y cambiarlo, ¿no? Y aquí la oportunidad... La tuvimos efectivamente con la posibilidad de sentarnos a hablar con colectivos, como por ejemplo colectivos, el colectivo LGTBI, teníamos también funda, asociaciones de mujeres. Probablemente un proyecto que conocéis algunos en Lavapiés o lo que sea de Lavapiés, Dragones de Lavapiés, también trabaja y es un proyecto de niños y de niñas que se dedican a, al deporte, al fútbol, que le gusta mucho a Adrián, pero con el tema de ODS y Agenda 2030. ¿no? Buscábamos la manera de traducir lo que es complicado, lo que es grande y lo que es como muy de alto nivel, pero de una manera muy sencilla, ¿no? Y entonces, eso nos llevó también a poder eh, buscar que esas iniciativas pudieran conectar con otra gente, que también suele pasar en Media Lab, esto de tejer, de re, hacer red de redes, tejer relaciones y que después la gente que te aporta te cambia, te modifica el proyecto, te va dando propuestas y te va generando otras nuevas ideas y otros nuevos procesos que se abren como del infinito al más allá, ¿no? Entonces, eh, eso nos llevó efectivamente a pensar que la mejor manera de poder también cambiar esas narrativas y esos lenguajes que tenía la gente sobre los ODS, era hacerlo con lo digital. ¿Qué sucedió? Que vino la pandemia en marzo del 2020 y entonces pues nos confinó a todos y a todas, ¿no? Y la mejor manera de poder trabajar y seguir trabajando con las iniciativas que se habían presentado anteriormente y que querían seguir viendo cómo reformular esto de los ODS era hacerlo de manera, de manera digital, ¿no? Seguimos trabajando con la Fundación por Causa y ellos también nos facilitaron varias ideas sobre cómo poder generar nuevas narrativas, ¿no? En torno a lenguajes digitales como TikTok, cómo hacer ilustraciones, cómo hacer juegos o cómo incluso hacer canciones, ¿no? Por ahí, seguramente, si buscáis por YouTube vais a ver algún vídeo en el que hay gente que sale cantando, otra gente que sale haciendo un rap, ¿no? Y era como interpretar también todo lo que había pasado con la pandemia, pero en clave de ODS, ¿no? Fue una manera de ir redefiniendo lo que ya habíamos estado estableciendo, ¿no? Lo que yo siempre he dicho que es un proceso un poco cíclico, pero sí que es verdad que, que dio posibilidad. Y la realidad es que esto también nos dio como el resultado de poder divertirnos, de poder desconectar de todo lo que estaba pasando con la pandemia y de que la gente pudiera reinterpretar lo que pasaba en Madrid con el tema de los ODS, ¿no? Y que surgieran, pues, lenguajes que tenían que ver con entender que Madrid se había convertido en un pueblo en plena, en plena pandemia, que la contaminación o el aire, como decía Silvia, se notaba diferente. Había gente que decía que olía a sierra y otra gente que se dedicó pues, a cantar y a hacer un rap que se llamaba Pueblea, Pueblea, ¿no? que también aparece por ahí en el vídeo y que lo podéis ver. ¿no? Fue una manera creativa de pensar que los ODS seguían haciendo… Propuestas. ¿Por qué? Porque los objetivos del desarrollo sostenible son 17, pero tienen tantas posibilidades que efectivamente dan muchísimas alternativas para que la gente pueda seguir reinventando, recreando y pensando cómo puede mejorar. ¿no? Lo que hicimos después de la pandemia, pues como dijo Javi, yo ahí en ese proceso ya salía de Media Lab y me incorporaba a otros, a otros, a otros proyectos pero seguía pensando en la posibilidad de terminar el proyecto de una manera digna, también hay que decirlo, y entonces terminar a hacer un, un, otro taller que nos facilitara también hacer todo un resumen de lo que habíamos trabajado, de lo que habíamos pensado y cómo, poder pensar, cómo tener una metodología. Una metodología sencilla que pudiera utilizarla una comunidad de vecinos, que la pudiera utilizar un barrio, que la pudiera utilizar una asociación, que la pudiera utilizar un grupo de amigos o que la pudiera utilizar... Eh, cualquier política pública que quisiera trabajar de manera participativa con la ciudadanía en temas de, de este tipo de políticas, ¿no? Y entonces, en este caso, contamos con un taller en el que eh, venían, del, si recuerdo bien, del, de Bilbao, del País Vasco, el Aguirre Lendacaria Center, que ya también había trabajado sobre narrativas, ¿no? Y que nos ayudó en este contexto pues a, a darle sentido, a darle forma a lo que podría ser esa metodología con pasos muy básicos que la gente podría reproducir en cualquier contexto, porque al final también la idea de Medialab, pues esto del software libre, y de que todo sea abierto, tiene que también ser accesible para todo el mundo, ¿no? Y que puedas tener una pequeña fórmula que puedas llevar a tu contexto, ponerla en práctica, tener una propuesta e intentar, efectivamente, convertirla en algo real que transforme tu entorno, era lo que buscábamos un poco con este proyecto, ¿no? En, en el proceso de este taller, pues estuvimos identificando otras iniciativas, las que ya habían participado, más otras nuevas que se unieron y que a partir de ahí nos ha dado, pues efectivamente, el poder trabajar cómo se pueden hacer cambios de narrativas, eh, contranarrativas, que lo llamarían, ¿no?, para poder mejorar todo este entendimiento sobre los ODS, ¿no?, que tiene mucha conexión con lo que ahora hablamos de cambio climático, de temas de desigualdad, que ha dicho también Julia, ¿no?, y temas de pobreza o temas incluso de igualdad de género, ¿no? ¿Qué sucede? Que en todo esto, pues, como también en Media Lab, había un grupo dentro de Media Lab que hoy no ha podido estar porque por temas de agenda no han podido venir, o de ese lab, que también estuvo haciendo apoyos en su momento con el proyecto y que ayudaba, pues, no solamente a analizar temas de datos, sino a participar en las actividades y a hacer propuestas con lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final, pues, todo este proceso que os cuento, que a mí se me quedó un poco a la mitad, me ha llevado también, pues, a tener ahí como un pequeño documento, que en un futuro será obviamente publicado en la página web de, de Medialab para que podáis acceder a ello y que podáis tener toda la información y, sobre todo, cómo poder trabajarlo si alguien está interesado en que su proyecto pueda realmente entrar dentro de algo tan, tan etéreo en principio, pero interesante para mí, que es los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Ya está. Creo que ponen preguntas y debates. Javi, no sé. ¿Me quedo? Muchísimas gracias, Elena, y a todas las compañeras por presentar sus investigaciones. Eh, habíamos reservado una parte al final, como os dijimos, para hacer un debate y unas preguntas, pero si os parece, como ya se ha alargado la parte de presentaciones, lo dejamos para la parte de la caña. Y seguimos hablando después, también por los compañeros de la francachela, que les tenemos aquí secuestran una parte del bar. Y nada, eh, bueno, llega la parte difícil... Eh, yo la verdad es que siempre me he sentido muy afortunado de poder trabajar cerca de, de este equipo de mediación, de estas, de estas siete personas que han pasado por aquí. Pero claro, luego me puse a pensar en estos tres años, en todo lo que hemos vivido, en todos los recuerdos. Y claro, empiezo a pensar y digo, un par de crisis internas, un recorte de recursos, una pandemia mundial, Filomena, un cambio de director, un traslado de sede. Bueno, quizá no ha sido tanta suerte trabajar con ellos, ¿no? No, bueno, no, perdón. Era un chiste cuñado, lo siento, pero tenía que hacerlo. Eh, no, eh, queríamos daros las gracias y si os parece, eh, bueno, eh, que suban ya o... Bueno, sí. esperad un momento. Primero vamos a dar las gracias a todos los compis que han hecho posible este, este acto, ¿vale? A la francachela por dejarnos el escenario, a los compis de las Naves del Español, del equipo de Matadero, a todo el equipo de Medialac, que por cierto está aquí, presente, apoyando. Muchísimas gracias por todo el curro, en general del día a día y por hacer posible esta actividad. ¿vale? Yo personalmente quiero agradeceros, como responsable de mediación, eh, la posibilidad de haber estado trabajando con vosotros, de haber podido aprender, de estar cerca... Y para mí, pues, la verdad, es lo mejor de, que ha tenido mi trabajo estos años, que ha sido poder estar cerca de los equipos de mediación y poder haber aprendido ¿no? de esta gente que viene con unas gafas distintas y te, te las pone y de repente ves el mundo de otra manera y, y, y, y, que, y que te cambia la vida. ¿no? Y en ese sentido queríamos, a lo mejor, llamar al escenario, ¿no? a todo el equipo de mediación. Sí, si podéis subir, por favor. ¿Podéis subir, por favor? <risa> para un aplauso... Cris, Silvia, Adri, Julia, Manu, Elena y Jandro, que no puede estar. Muchas gracias por todo. Os queremos, os vamos a echar de menos, lo sabéis que os vamos a echar de menos. Os queremos mucho, muchísimas gracias por todo. Un aplauso fuerte para ellos y ellas. Solo súper pequeñito. y nombrado antes a todo el mundo menos a la gente de Info, que también ha sido una parte fundamental. Muchas gracias. ¡Ana! ¡María! <risa> <risa> ¡Qué bien! Muchas gracias por venir. Y a todo el equipo, Jolín, a Mari, a Meme. O sea, como que trabajar en Media Lab estos años, bueno, al menos como que da mucha penita pensar ahora en Serrería, pero ha sido increíble. Yo, bueno, pues antes de irme, como mi, mi intervención ha sido la primera y ha sido un poco así atropellada pues también me gustaría hacer los agradecimientos un poco, que han sido tres años eh, increíbles. Para mí ha sido un cambio radical de vida, porque, como sabéis, venía como de un ámbito completamente distinto y entrar en el mundo de la cultura en un equipo así y en un centro como Media Lab, eh, la verdad que que pues es algo que te cambia la vida. <risa> ya no lo ves igual. Eh, y el equipo humano que tenemos en Media Lab no sabemos muy bien lo que vale. <risa> Eh, creo que solo se aprecia cuando te vas y, y creo que os vamos a echar mucho de menos. Y bueno, si algo hemos podido aportar al proyecto con nuestra presencia, pues, pues que quede aquí la semillita y crezca, ¿no? Como para el nuevo porvenir de Media Lab. Y Eduardo, mucha suerte con toda esta nueva etapa. Espero que te haya gustado mucho lo que hemos contado y, y bueno, pues que, que vaya muy bien y que... Que les cuides y les dejes cuidarte porque son un equipo que realmente sabe, sabe cómo hacerlo o al menos con nosotras lo ha hecho. Así que bienvenido también a, a esto. Y bueno, eh, no podíamos también no agradecer a Javi eh, el apoyo. No ha sido fácil, como él ha comentado. Yo creo que somos un equipo resiliente, vamos, que nos va a dar algo ya, o sea… Pero bueno, que gracias Javi por estar ahí siempre. Eh, lo dije en mi presentación y lo vuelvo a decir. Una de las cosas más importantes, creo, de Medialab es un poco la libertad que tenemos en la parte de investigación. Al final para crear, innovar, etcétera, hace falta tener un entorno de gente que te apoye y tener la libertad de, de poder proponer. Y por eso yo también creo un poco en este modelo ¿no? de, de generar investigación en los centros culturales reflexión y maneras diferentes, ¿no? ¿no? quedarnos solamente en la programación ahí a piñón que parece lo más inmediato sino profundizar, ¿no? Por eso también estar eh, tres años eh, aunque haya sido con muchas dificultades como hemos comentado, creo que es un lujo, ¿no? Y poder investigar en tres años y yo por favor os pido que, que sigáis abriendo estas posibilidades a la investigación que es una investigación, no es académica sino investigación experiencial un poco, ¿no? Y tal. No sé si alguien más quiere decir algo. Cerramos aquí, vamos a beber y, y seguimos hablando, ¿no? ¡Confiad, coño! No me puedo creer que después de tres años no vayáis a decir nada. a ah, una tarta. ¡Bueno! No creo. Con nuestras caras, ¿en serio? Oye, chicas, que estamos para comernos. Eh, gracias, aplausos, por favor.